¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más Otra vez estoy de noche Aquí en la casa sola con Figaro, Figaro ya se salió porque ya ven cómo estuvo en el video pasado Todo loco de que quería entrar, quería salir y así Es un deporte extremo Estar hablando de estos temas de terror A estas horas de la noche Sola en esta casa Chuck y yo ya no lo toleramos Ya es demasiado Pero aquí estamos de nuevo porque hoy sí se me hizo tarde para venir a grabar Mis planes eran grabar en la mañana A las 7 de la mañana pero no se pudo, así que el día de hoy les traigo un tema muy interesante, son 1, 2, 3, 4, 5, bueno 6 videos, el último no le tengo mucha fe pero bueno 6 videos extraños que me he topado por las redes, eh, me, no todos tienen como mucho trasfondo, ya saben a veces nada más son como que los videos de un momento que alguien graba y eso es todo. Pero algunos de ellos sí tienen un tema como... Donde puedo sacar un poco más de información y traerles algún video más completo. Entonces, si quieren alguno, díganmelo en los comentarios. Y pues yo se los estoy investigando. Digo, si es que tienen, Si no, pues no. Si no, así, así se quedan nada más. Um, pero bueno, entonces yo se los quiero traer aquí. Recuerden que si son algunos en inglés, yo se los traduzco. Para que todos le podamos entender. Entonces, por eso, no se preocupen. Se me ocurrió una idea bastante rara... De la cual a lo mejor me voy a arrepentir Pero pensé en que tal vez me podría quedar a dormir aquí un día Hace mucho que no me quedo Y les grabaría en la noche como qué tanto se escucha Porque son demasiados ruidos no sé ustedes qué opinen, díganme en los comentarios, pero bueno, ya no hablo más. Recuerden suscribirse y aquí, pues ya aparecieron mis redes sociales, me pueden seguir por ahí, subo videos cortitos en Facebook y en TikTok, TikTok y en Instagram, pues las historias y demás. Así que bueno, ¿qué les parece si sí, comenzamos con el primer video? Porque está bien padre, así que adelante. Vamos a poner un poco de contexto, yo sé que luego me dicen de que hablo mucho antes de enseñar, pero necesito darles el contexto primero. Ustedes saben que últimamente a mí me están gustando mucho los temas de criptozoología. que es? Es de criaturas raras, así. Todas las criaturas raras... Um, que haya, todas están en criptozoología Entonces, el Skinwalker es una de ellas, una de estas criaturas Recuerden que los Skinwalkers y los Nahuales Que conocemos nosotros acá en Latinoamérica No son lo mismo, definitivamente no son lo mismo um, Los Skinwalkers son más agresivos Y son diferentes, o sea, son unos brujos dan, dan, dan. Dañinos, así lo, lo describen Que pueden eh, transformarse en animales, poseer y también convertirse, cuando los nahuales solamente se convierten, no tienen la capacidad de poseer a otro animal, mucho menos a una persona. Y los Skinwalkers también tienen la capacidad de que, además de poder manipular los animales, transformarse en animal o poseer algún animal, también pueden hacerlo con las personas, ¿ok? Entonces, bueno, este es el primero que les voy a traer. Les voy a poner los subtítulos, qué es lo que dice y vamos adelante. Entonces, ustedes ya lo vieron, el perro ya está adentro, entonces si se fijan el perro que está afuera está muy desesperado para entrar, muy muy desesperado y le brillan mucho los ojos. Es como, está un poco prohibido hablar sobre los skinwalkers Igual sobre los Nahuales, se cree que si hablas de ellos, como que los atraes. Entonces, bueno, vamos con el segundo video. Recuerdan que hace un tiempo yo les había platicado sobre los Montes Apalaches, eh, que es un lugar con extrema actividad paranormal. Un montón de cosas. Hasta tienen reglas específicas sobre los Montes Apalaches. Bueno, esto es un video más al montón, porque hay un montón sobre algunas criaturas que se ven por ahí, así que adelante. De verdad... Yo creo que podría ser un podcast de tres horas hablando de puras cosas que pasan en los Montes apalaches. De verdad es que está potente ahí. Pero vámonos con el tercero. Este es otro tipo de skinwalker. La forma... O sea, si tú puedes ver un skinwalker sin transformarse en nada, se supone que son hombres que van sin ropa. Bueno, pueden ser hombres o mujeres, pero van así totalmente desnudos, sin ropa. Eh, pero generalmente se ponen como una piel de animal encima. Y andan solos, porque para conseguir ese tipo de, de poder dice que tienen que desvivir a toda su familia y hacer cierto tipo de cosas así muy gachas. Entonces les digo, son eh, brujos malos, pues así simplemente. Entonces vamos a ver este tercer video. Oh, what the crap? ¿Qué that? That les digo es que la ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué videoed it. ¿Qué fue eso? ¿Qué cuarto eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué eh, esta persona vive en un departamento muy, muy antiguo O sea, de verdad, antiguísimo Y dice que no es en vano Porque vamos a ver qué es lo que ocurre aquí really I'm just gonna wait and see how long it goes, it's never not. Stop! Okay, that works. Okay, so it seems to be wanting to happen now more in the afternoon. But just to prove that there's nothing there. Jesus Christ. This is the cord in question, the coax cable, and it's. You can see here, it goes directly from here down to my Wi Fi. So I could, I guess, open it like this, but one, I would probably be in the way of the camera here since I'm standing here, but. Um, let's try and test this here's the door latched all the way shut I mean I'm pulling on that pretty hard and it doesn't come out but if I were to do this and open it that just kind of pulls the Wi-Fi back so I mean if this cord was the thing that was pulling it Imagínense ya cuánto tiempo tiene estas viviendas, cuánta energía ya guardaron, cuántas personas pasaron por ahí a lo mejor cuántas personas murieron ahí. Creo que es un poco lógico, pero vámonos con el número 5 porque me parece que este ocurrió en México. Veamos qué criatura hay. Sinceramente, bueno, vamos a a ver, lo primero. a a casa con mi novia cuando de repente. La persona que grabó esto comenta que sinceramente le dio mucho miedo. Ni siquiera se quiso acercar o quedarse a ver más tiempo. ¿Qué era lo que estaba ahí? Yo al principio pensé que era como una persona agachada. Como ya saben, atándose el, los, los zapatos a los agujetos, o algo así. Pero eh, no. Es, eh, no se ve como que brazos así. Simplemente se ve como... Como este monstruo que os voy a poner de Monster Sink. Así se me figura. Pero no sé ustedes cómo vean. Díganmelo en los comentarios. Y bueno... Este último se los quiero enseñar porque hay muchos fantasmitas que les gustan estos temas de criaturas del bosque, um, como de seres elementales y todo esto. Les digo, yo no le tengo mucha fe porque para mí es otra cosa, pero se los voy a mostrar, así que vamos adelante con este sexto video que va a ser como un extra. Un pequeño como like hanging on to the branch oh my god did it just move it just moved its head look at me didn't it oh my gosh there's its face right there look at his face la persona dice que es un gnomo obviamente lo está viendo entonces el gnomo se va a quedar como ya saben ti eso pero que si sí es un homo eh, yo leí en los comentarios que ponían ahí que muchas personas hacen ese tipo de esculturas sinceramente yo nunca había visto nada de esto o que es un nido de pájaro he visto nidos de pájaros como, así como, como si fuera un cono y así pero así tanto como una persona así colgándose de un árbol no sé, pero ¿ustedes qué opinan sobre este otro video? Y bueno, fantasmitas, estos fueron los seis videos que les traje el día de hoy. Díganme cuál es el que más les gustó. A mí, les digo, estos temas de los skinwalkers y de demás criaturas a mí me fascinan. Últimamente he estado hablando mucho de ellos, sobre todo en, en las aplicaciones de videos cortos en TikTok o en Facebook. Y a muchas personas les han gustado. Este Realmente es que... Han tenido muchísimo alcance esos videos Pero acá en YouTube hablo Pues de más cosas, ¿saben? Es parte de los temas paranormales, ¿no? Las criaturas extrañas, lo que se ve de repente Díganme ustedes en los comentarios ¿Cuál video les gustó más? ¿Cuál les intrigó más? Y pues ahí los estoy leyendo Ya vieron que en el video del domingo les contesté Muchísimos comentarios Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente Y piensan en lo que les dije al principio Y también me lo cuentan en los comentarios Les mando muchos besos, nos vemos al siguiente Los quiero mucho y bye. bye.